al recreo de la mano de quien fuera alguna vez campeón Exactamente. el señor Pablo Gamba ¿Cómo eh, estamos, Tanito? Bien, Pablito, bienvenido, buen día Buen día para todos Buen día para todos los mendocinos, qué lindo estar de nuevo en el recreo Estamos en el campeonato, Pablo Nunca ganaste un campeonato, sí? Dos veces gané y soy el único no, no, no, bicampeón pero, pero campeonato no Dos veces gané campeonato, soy no. el bicampeón no, perdóneme, pero el campeonato mundial no si este es el segundo campeonato Mira, me dicen los camarógrafos, dos veces eh, campeón no, sí, sí, claro, sí, sí. ganó ganó el, ver, el torneo de cabotaje, ganó, no el campeonato claro, internacional ganó torneo, No ganó un campeonato mundial, Campeonato mundial tenemos claro. uno solo y lo ganó la producción Pero aparentemente no, Yo quiero amañado, hacer ¿no? una salida Yo gané dos campeonatos mundiales Pero el, no, <risas> si este es el segundo campeonato es, mundial Escúchenme, el campeonato en donde me regalan la copa Sí. Donde ganó no la era Copa de Iris mundial, Aguilar. No, no era campeonato no, mundial. No, no, no, no. no. Era, campeonato. era campeonato de cabotaje. Casi de ascenso. Chicos, igual que choreo. Bueno, bueno eh, hoy no vinimos con todo. A ver, Pablito, porque eso la última vez, vez también lo descalificamos. Yo sí, no me quiero olvidar sí, de eso. Es la última Así vez que fue, pero... fue muy injustamente descalificado, pero ahora venimos con todo y eso es lo importante. Traemos el primer eh, recreo, mira, que tiene que ver con el casting para realizar la película de Moisés. ¿Viste? Estaban probando. Distintos actores. Este daba con la barba y daba con todo el escenario. Pero miren lo que le pasa a este Moisés mientras practicaba para justamente tener una posibilidad de hacer la película. Seis por Es grabó hoy, chicos. Empezó muy bien, eh. Miren, empezó muy bien. Sí. Estaba por abrir justamente todo allí. Espectacular, hasta ahí Moisés. Ahora, chicos, claro. No <risa> claro, no, no, no, no. Claro. se le vino el problema, encima, mira. Yo pensé que iba a abrir el, el, el, las aguas, viste, que iba para atravesar. Es que era la intención, no. pero mira, se le complicó un poquito. <risa> Que encima Barroso. ¿eh? Valiente el hombre. ¿eh? Chicos, para los que saben qué es la pororoca. Sí. Ni, ni cerca <risa> puedes estar en la pororoca, chicos. Claro, claro. Googleala, pero. Es la ola uh, Se te de viene, la... sí, se oh, te oh, viene el agua exacto. encima. Olvidate. No es la y posta, de verdad. A mí me llama la atención graboy? la valentía con que mira, viste. <risa> Con, el, con la que mira bueno, la ola, la valentía, sí, sí, sí. y después muy, sale corriendo, viste. Muy cómico, Pablo, muy bueno, gracioso Empezamos Y se marchó. Y se marchó, totalmente. Sí, Empezamos en no, este no, no, no. Empezamos <risa> bien. Vamos a seguir. Quiero decirles algo. Eh, <risa> le tengo más miedo a Gamba que a Chabel. Imagínense lo que hago Pablo Gamba. ¿Cuántos videos trajo Pablo Gamba? <risa> eh, traje seis. No, no, no, seis. no, no. No, ah. no. Cumplí, son ah. tres y un bonus. Bueno. Así que quédense tranquilos, compañeros. Miren, eh, el segundo tiene que ver, ¿viste que por ahí te piden? Saca lo mejor de vos en un móvil, viste, y trata de preguntar muchas veces. Pero hay veces que el contexto te lleva a que tengas que hacer una sola pregunta. Esto le pasó a esta linda periodista, cronista, que estaba en el lugar exacto para realizar la nota, pero no sé si después termina de la mejor manera. Mira, todo terreno. Primera pregunta super, a la ¿eh? Y la claro. Y bueno, chicos, mala suerte. <risa> Para colmo había llevado una sola muda de ropa. Claro, es lo que bien. me comentan. ¿Sí? por lo tanto, Pero hay mala intención de Me parece que sí. me parece no que no sé. se llevaba bien, ¿no? Miren. Me parece que el de la moto no. tiene este un poco de <risa> Ella como que no puede seguir. ¿cómo? No, no, no. Pues la única que pregunta que logró justamente tener en este campeonato de motocross ¿viste? Respiren, se viene ahora, así se llama Este es el nombre que la apuesta Se viene, respiren, viene. exactamente Se viene, respiren Chicos, qué mal que, cuando Digamos que para, tira, no Cuando estás muy alegre Vamos Dejano bien, que vamos sí, bien Agustina eh, Cuando estás muy alegre porque estás en un juego Bueno, esto se puede transformar en otra cosa Miren lo que les pasó a estas tres chicas que subían Contentas, contentas a este juego De la cara, chico. Respira. Respira. respira, respira. Ay, ay, ay, ay. Me gusta respirar, respiren. Ay, quiero ¿sí? Se quiere bajar urgente. ¿Por qué la gente se sube a estos aparatos? Me pregunto yo, ¿no? No, si mira la cara de felicidad ahí y de, de repente. Claro, las tres caras son. Tremenda Lo que está sufriendo Lo del, lo del win izquierdo ¿No? no. Este, el win izquierdo De la pantalla no, lo, lo que está apretando sí. Con las manos Del caño ahí No, no Tremenda Claro Bueno, Pablito Este Nos queda el, el último. último Me preocupa un poco el nombre Teniendo en cuenta Sus antecedentes No, no, no ¿Cómo por se por llama? Favor. Mecánico Ventríloco Exactamente El bonus Este es el bonus Y lo presentamos En el recreo el mundo caerá sobre mí baby El mundo caerá en muela mami en en a de mí baby. Bueno. el mundo caerá sobre no baby mí bueno está bien está el mundo se ríe este Pasamos Está bien, Pablito, está bien <risa> Este muchacho, no sé cómo vas a ser mecánico Tengo que comentar Pasó a ser ventrílogo, directamente claro. Sí, sí Bueno, eh... Sebastián Sala, ¿susurra? Estoy preocupado por Agustín <risa> En realidad, pero Le Levantó ver, con el último, levantó. pero... Sí, el callo. promedio está como el Es como el campeonato de primera edición. ¿es el promedio el patronato. Claro. No. Ahí Fulgar para arriba Bueno, para... Agustina Chicos, hace falta decir algo de este recreo no, realmente eh, Me da la no, te, no te pareció como un recreo de Pero le, objetivamente, con una mano en el corazón Sí ¿Les parece un recreo digno de competencia? No nos metas, no hagas preguntas porque Generalizamos. Decimos lo que a vos te parece. Es una está... pregunta retórica claro. con la respuesta obvia Está buscando complicidad nuestra ¿Les parece gracias. que este recreo es digno de una competencia internacional? ¿Vos qué pensás o sea, que no? Creo. Cuando hay un jurado que nos está mirando desde sí. temprano Sí, yo bueno. creo que sí, no? A mí me parece que debiéramos ya calificarlo, descalificarlo, digo. Pero para un que Es muy pronto. No, a ver, Agustina, siendo concreta, ¿no te pareció un buen recreo? No, claramente bien. no. Gracias, eh, Agustina. Rodolfo Gravina, su opinión al respecto. A ver, Rodi. Antes de la opinión, cuando tengas que buscar un compañero que te dé una mano, nunca busques a Agustina. Jamás. también. Me dijo muy enojado ¿Qué con tiene Agustina. que ver? No, sí, porque sí, sí, por Está bien, lugar. pero digo... No ¿Por me qué interesa. No mala? Bueno, está bien. ¿Por qué, ¿Qué te tan pareció? Mala? Ahí viene el voto positivo. Pero eh, Rodolfo, eh, concentrate en lo tuyo. ¿Te hijo. Gustó, no te gustó? ¿Por qué sos tan mala? Entretenido, chicos. El último remontó. Eso es real. Lo sí. que dice eh, Sebastián. Venía ahí como complicado ahí. y remontó el NM. le pegó para adelante, pero bien. bien. Está bien, está bien. O sea, aprobado. Perfecto, bueno. gracias. Eh, Rodrigo. Pablito, usted sabe que acá hay un jurado Internacional, sí. este, así que veremos qué termina, ¿eh? ver, si qué avanza pasa. o no usted a las semifinales. Ta muchas gracias, ¿eh? Tanito, muy amable. Muchas muy gracias finito. a ustedes. ¿Por qué pensás Siga no. A mí me pareció un recreo, este. No, no. ¿Cómo? Sí, sí. <risa> este. Me genera temor, gamba. Sí, entonces, nah, este, qué sé no. no, creo que estuvo bien, creo que estuvo bien, pero este, no, no, no, bueno, no sé. No quiero interferir tampoco en el jurado, ¿no? pero este, creo que hemos tenido muchos que han sido mucho mejores. Vamos a ver cómo nos va. A toda la gente que vote, sí. pues le voy a estar agradeciendo y puede haber regalos. Gracias.